Hola, ¿qué tal trigo? ¿Cómo están? Eh, bueno, sí, tenía mucho tiempo que no subía video y la verdad es que... Eh, la verdad es que no me apetecía subir videos. Eh, en mi vida ha pasado muchas cosas y de hecho eh, uno de los peores acontecimientos de mi vida sucedió exactamente el año pasado. Eh, y bueno, ahora con la cuestión esta del COVID que ahora tenemos, o sea, prácticamente todos estamos confinados en nuestra casa, eh, fue que me apeteció nuevamente empezar a subir contenidos. Y pues aquí estamos, ¿vale? Entonces quiero explicarle a estos 1.400 suscriptores o 1.500 suscriptores que yo tengo, que es increíble que la comunidad siga creciendo, eh, a pesar de que tengo más de un año que no subo video. ¿Mm? Y quiero explicarles a todos ustedes por qué no hacía esto. Eh, fue por el simple hecho de que llegó un momento en mi vida en que no se vi, no, no, tenía, no tenía nada que subir, no tenía eh, intenciones de hacer las cosas. Eh, el canal que yo abrí exactamente no era lo que yo quería eh, implementar. Mi primer video que fue el de eh, Fue un Speed Art. Lo hice con mucho cariño Pero pues no tuvo muchos resultados Y el segundo que fue Pues una práctica de, de, de Proporción áurea Fue uno de los primeros vídeos que Fue el único vídeo de, de mi canal que petó tanto A pesar de que no tenía la mejor calidad posible Entonces pues Yo me yo, pues me, me encerré Me hice como que un, Me encerré en unas cuatro paredes Y empecé a seguir subiendo vídeos De este tipo de de, de de ejercicios de proporcionalidad, pero llegó un momento en mi vida en que no estaba eh, contento por lo que yo estaba haciendo. Así que pues decidí dejarlo, decidí dejar de hacer eh, videotutoriales. tutoriales porque al final de cuentas no era exactamente lo que yo quería hacer. De hecho, eh, mi principal objetivo era comunicarme con no solamente con diseñadores, sino con personas que quizás están en mi misma situación, que quieren emprender pero no saben exactamente eh, cómo hacerlo. Y por mucho que tú pues, empieces a investigar en YouTube o empieces a investigar en algunos eh, sitios web de cómo ser freelance, de cómo ser independiente, la verdad es que eh, la web o el internet es un poco cruel. ¿Sabes? Porque hay muchas personas que te dicen, bueno, para ser freelance tiene que hacer, hay cinco pasos para ser freelance. Este, este, este y este. Y al final tiene que ser este. Si no hace estos cinco pasos, pues no puede, ser, no puede ser freelance. Déjame decirte que yo hice esos cinco pasos. ¿Y sabes qué resultado tuve? Ninguno. Duré un año sabático. Que no es lo mismo. O sea, duré un año sabático. Pues porque mi intención era ser freelance eh, en diseño gráfico y pues una de las cosas que yo no me, no me esperé fue de que el diseño es una de las carreras además de que es muy desconocida eh, muchas empresas pues simplemente el hecho de que tú tengas un cartón no te van a contratar y muchas personas no te van a ofrecer un trabajo o no van a coger tu servicio por simplemente el hecho de que tú les digas no tengo o sea tienes una problemática y yo te la puedo solucionar eso lo puedes hacer si tienes un nombre, si no tienes un nombre pues va a ser igual que muchos de mis compañeros y amigos que todavía en la hora y no pueden trabajar como diseñadores gráficos hay algunos que pues porque tienen contacto lo hacen entonces lo que me pasó a mí fue todo lo contrario, pues, a pesar de que yo tenía un canal de YouTube, que tenía más de mil suscriptores, podía incluso utilizar este canal y mostrarse, vea, bueno, que yo tengo una comunidad, yo soy, ya tengo un nombre. Sin embargo, esto no funcionó así. Entonces, todo este proceso de equivocación que tuve el año pasado me sirvió a mí para muchas cosas. Mi primer emprendimiento eh, lo tuve exactamente a mediados de octubre y eso me dio a mí para aprender muchas cosas. ¿Vale? Y una de las cosas que yo aprendí es que yo no quiero trabajar para nadie. ¿Vale? Yo detesto trabajar para alguien. Y tampoco quiero eh, ser independiente y ser freelance, ¿eh? ser emprendedor y, güey, que tenga que estar desesperado porque tengo que entregarle un proyecto a un cliente. Eso es horrible. Fíjate que a pesar de todo lo que ha sucedido eh, Con respecto a esto, lo del COVID ¿Quiénes son realmente los que están ganando dinero? Si tanto todas las empresas varadas El diseñador no está ganando dinero ¿Sabe quién lo hace? Los influencers Las personas que constantemente están subiendo videos Ok, disculpa Este Realmente las personas que están ganando dinero en internet son los influencers y las personas que pues, constantemente han ganado dinero en internet. No son las personas que se dedican a dropshipping o al e-commerce. De hecho, son las primeras que eh, han tenido problemas gracias al problema del COVID. ¿eh? Pero las personas que generan contenido, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, son las que constantemente están teniendo dinero en este momento. Y las personas que obviamente eh, tienen sitios web. Entonces, creo que todo esto me ha ayudado a mí para entender alguna cosa. Uno, que eh, exactamente yo no quiero trabajarle a, a nadie, ¿vale? Yo quiero empezar a subir videos, a motivarte a ti, eh, que hay otras alternativas que no solamente son las tradicionales, porque aunque no lo quieras y aunque el diseñador le duele aceptarlo, sigue teniendo el mismo trabajo tradicional, ¿vale? Sí, puedes hacerle un logo, puedes hacerle de pronto una animación a una empresa eh, que quede en Estados Unidos y tú estás acá de pronto en, en Canadá, en Chile, en México, en donde a ti se te dé la reverenda gana, ¿vale? Sí, pero tú le entregas ese trabajo y después, ¿qué tienes? ¿Mm? Tienes que buscar a otro cliente. Sin embargo, si tú generas contenido en Internet, ya se vuelve una especie de ingreso pasivo El día en que tú te enfermes A pesar de que tú te enfermes Y has creado un buen contenido Las personas van a seguir viendo tu contenido Y tú vas a seguir ganando en internet Ahora yo no te estoy diciendo que crees un canal de YouTube Porque si creas un canal de YouTube Y vas a hablar de algo que realmente no es relevante Entonces de nada te sirve haber subido un video hoy Si en, en dos años o en cuatro años Incluso no nos vayamos tan... Tan dramático, pero vamos a decirlo de esta forma. En 10 años, a una persona que vea este video en 10 años, quizás no le va a servir. ¿Por qué? Pues porque está subiendo eh, contenido que son pues que tiene una vida útil de ya sea de dos días o de una semana. O Entonces sea, tampoco es la idea. Y bueno, pues eso fue lo que lo que realmente he descubierto. Eh, lastimosamente no subí exactamente videos el año pasado. Y fíjate que los mismos resultados que tuve en, en Creative Roll con esta serie de videos de tutoriales eh, me dieron una señal y es que exactamente no es lo que yo quería. Y no es lo que mi público, que realmente yo quería lanzarle al público emprendedor, tampoco le gustaban mis videos. ¿Y por qué no le gustaban mis videos? Pues obviamente, ¿cómo le van a gustar mis videos si eh, hablaba de algo que no tenía absolutamente conocimiento de nada. Hay muchas personas que te hablan sobre emprendimiento y nunca han emprendido en su vida. Sí, pero a mí me tocó emprender. Porque yo no quería trabajarle a nadie. Entonces, si yo no quería trabajarle a nadie, entonces... Pero estaba trabajando. ¿Cómo yo podía darte consejos a ti de emprendimiento si yo mismo no podía emprender? Pues claro, tenía que emprender primero pues para empezar a darte consejos sobre eso. Así que esa fue la decisión que yo tomé, eh, me lancé el 2018, renuncié al trabajo que yo tenía, trabajaba en un hotel, un hotel maravilloso, créeme, me dio una oportunidad increíble, sin embargo, pues, porque creía que yo me, me sabía el mundo, renuncié y no tenía un plan, ¿vale? Y hay muchas personas que están hartas de trabajar, hartas de levantarse, Temprano eh, y de que en su día de 24 horas que dura un día, 15 o 16, las pierdes tú trabajando. Y cuando tú llegas a tu casa, pues llegas cansado, comes, pero estás tan cansado que no puedes hacer absolutamente nada y pues terminas viendo alguna serie o perdiendo el tiempo, dormir y pues es la rutina de una y otra y otra y otra y otra vez. Créeme que este tipo de, de, de rutinas, no sé por qué hay muchas personas que lo aguantan. Yo no lo aguanto, porque exactamente no es lo que yo quiero hacer. Y hacer videos de YouTube diciendo que no es que, mira, haciendo un logo así, o sea, eh, patrocinándote, o sea, patrocinándome a mí, diciendo que yo quiero hacer logos, que no sé qué, que, es que yo soy experto haciendo logos. Para que una persona de, de allá afuera me contrate ¿eh? y trabajarle a esa persona tampoco es la idea. ¿Cuál es mi idea? Mi idea simplemente es eh, enseñarte un contenido de calidad que te pueda servir a ti, que le pueda servir a esas personas de no cometer exactamente muchos errores que están cometiendo solamente pues por seguir viendo videos en YouTube o por seguir leyendo cosas que al final no les van a servir. Vean, no hay paso para ser emprendedor o para ser freelance. No hay paso para que tú renuncies el, tu trabajo y pues te dediques de forma independiente, pero tú no te puedes dedicar de forma independiente ¿eh? si tú no sabes qué es lo que vas a ofrecer, no puedes dejar tu trabajo por eso, ¿Eh? eso es una realidad. ¿Por qué? Porque mientras que tú tengas un trabajo, tienes un ingreso estable para aquellas personas que eh, les toca ser eh, independientes, esto no aplica para todos. Es que para, que para que tú puedas emprender, tienes que conocer exactamente cuál es tu situación y si tú no conoces tu situación, pues cómo tú vas a emprender. Por eso es que todos los consejos de emprendimiento no les puede servir a todos. Porque si tú no conoces tu situación, ¿cuál consejo realmente te puede servir a ti? Y esa es la realidad. Entonces, pues, nada. Eh Quería quizás un poco eh, desahogarme de todo lo que ha pasado No tenía la oportunidad de agradecerle a todos ustedes Es más, yo creo que ni siquiera hacer un video de tener mis suscriptores Y lo hice muy improvisado porque es que yo quería destacar en YouTube Quería destacar como diseñador gráfico y todo lo demás Pero ahora la, la verdad ya no quiero hacer nada de eso Simplemente quiero empezar a, a dar consejos No solamente de emprendimiento Sino de, de superar ciertos obstáculos en la vida ¿Vale? que te puedan servir y gracias al COVID todo lo que ha sucedido eh, me ha dado a mí como que eh, esa, esa oportunidad de volver a querer hacer las cosas que no había realizado antes. ¿Como cuáles? Pues nuevamente empezar a, a subir contenido, nuevamente a empezar a consumir contenido, nuevamente a empezar a buscar exactamente qué hacer para tener ingresos, pero no cualquier tipo de ingresos, sino ingresos pasivos. ¿Qué hacer para realizar este tipo de ingresos pasivos? Yo no quiero realmente ganar toda la vida un sueldo mínimo o un sueldo básico. Porque si tú te vas aquí a Colombia, lo que estás ganando es un sueldo mínimo o quizás un sueldo básico, dependiendo de la, de la ciudad que has elegido en Colombia para eh, dedicarte a de forma profesional. Pero es una realidad que en estos momentos todos los trabajos, no solamente los de diseño gráfico, todos los trabajos están varados. Y las únicas personas que están recibiendo ingresos son las personas que se dedican a trabajar de forma online. Pero que sean de trabajos eh, pasivos, como son eh, hacer un video en YouTube, ya sea jugando eh, videojuegos o lo que sea, pero están generando ingresos. Mientras que las personas que tenemos un trabajo tradicional, pues estamos a la merced de lo que pueda suceder o lo que no pueda suceder. Entonces realmente si, si te sirvió este video para reflexionar un poco Quizás de pronto tú estás de acuerdo en algunas cosas que, que yo he mencionado Quizás no, quizás este video de pronto no te sirvió a ti Pero le puede servir a otra persona ¿Mm? Pensemos un poco en estos momentos que han pasado respecto a, a lo que es el COVID Pensemos exactamente eh, en lo que realmente está direccionándose a la economía En este momento todo lo que es digital lo, es lo que está eh, teniendo valor en estos momentos. Trabajos tradicionales como la medicina son las que siguen eh, ejerciéndose, pero el resto de, la, de, de los trabajos simplemente por algo como esto eh, ya quedan en la nada. Entonces es una oportunidad eh, para que tú puedas eh, reflexionar y mirar exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Entonces si quieres acompañarme en este proyecto, la verdad es que voy a empezar a subir videos. Ya no como Creative Roll, mi nombre es Hernando, pero voy a empezar a colocarle eh, por lo menos Nando NandoD, creo que así está mucho mejor. Para que sea mucho más personal, no como una marca, porque realmente no quiero venderme como una marca ni nada como esto. Simplemente dialogar entre tú y yo tiene una conversación mucho más sencilla. Hablar un poco sobre marcas, sobre emprendimiento, sobre qué hacer si quieres emprender, quieres hacer algo, pero no sabes cómo hacer. Eh, consejos sobre si quieres, si tienes algún problema en la vida y no sabes cómo superarlo. Eh, esos consejos te los puedo dar. Eso no quiere decir de que a las personas que son diseñadores gráficos ya no les pienso ayudar respecto al diseño, pero ya no va a ser eh, con la pantalla del computador diciendo, mira, este tutorial te va a servir para esto, esto, esto y esto y esto. Incluso es una oportunidad para aquellas personas que son diseñadoras y quieren realmente dedicarse a algo. Mira, en esta vida ya no podemos estar pensando, y esto es pues el último consejo o la última reflexión que te quiero hacer en esta vida ya no puedes estar pensando en querer conseguir un trabajo porque los trabajos están agotados en cualquier parte del mundo y pues para conseguir un trabajo tienes que ser el mejor de todos y la verdad es que yo no quiero competir con nadie para ser el mejor de algo. Simplemente quiero hacer las cosas que a mí me gustan, quiero disfrutar de mi vida, quiero... Eh, Disfrutar con mi familia, quiero disfrutar de las cosas bonitas y bellas que tiene la vida Quiero reírme mucho por internet, quiero aconsejar a muchas personas Que quizás están pasando un momento triste Quiero también aconsejar a los diseñadores A, los, a cualquier persona que quiera emprender un negocio También quiero aconsejarlo, en fin, quiero realmente ayudar a muchas personas Y esta oportunidad se me ha dado como que para nuevamente retomar y retomar con fuerza quizás un poco o sea quizás en otros videos estaré comentando eh, sobre lo que me pasó eh, exactamente el año pasado por qué no subí videos eh, qué fue lo que pasó porque este giro pues cambiante que pasó en este canal y qué es lo que quiero a partir de ahora y aconsejarte eh, si lo que quieres es empezar un proyecto digital de hecho, hay muchas, muchas, muchas formas de cómo empezar un proyecto digital. Hay muchas alternativas de cómo ganar dinero en Internet de forma correcta. Porque de, hay muchas formas, ¿vale? Pero la mayoría son un dolor de cabeza. Entonces, exactamente tienes que saber cuáles de estas eh, formas de ganar dinero por Internet si te puede servir. La mayoría de, de personas que suben contenido en youtube no te recomiendan las más adecuadas por ejemplo youtube es una buena alternativa pero si sigo hablando se va a hacer el vídeo mucho más largo mucho más extenso así que nada mi hermano si te gustó este vídeo por favor dale un fuerte like que estamos de regreso eh, recargados quizás incluso hasta subir contenido eh, Mientras que se termina la pandemia, más seguido de pronto unos dos o tres videos a la semana. Quién sabe, hay que ver qué tan motivado estoy. Que hay muchos temas con fuerza, así que lo más probable es que siga subiendo algunos videitos. Pero no hoy porque ya se me descargó el celular. Así que, <ríe> así que nada. <ríe> bueno mi hermano, nos vemos en la próxima tribu. Eh, yo me despido. Espero haberte ayudado en algo.